Manatí Antillano Esta especie de Manatí a menudo es llamada Manatí Antillano, Manatí del Caribe o simplemente Manatí, aunque en inglés su nombre común es West Indian Manatí, traducido como Manatí de las Indias Occidentales. Es una especie bien diferenciada de los ejemplares de África y del Amazonas, pero con base en análisis genéticos y morfológicos. En 1986 fue separada de las especies Manatí Antillano del Caribe y Manatí de la Florida. De aspecto corpulento, el manatí mide entre 2.7 y 3.5 metros de longitud y pesa entre 200 y 600 kilogramos, siendo el manatí de Florida más grande que el manatí del Caribe, pero en general la hembra más grande que el macho. Su cuerpo robusto se afina a medida que da paso a la cola. Esta se describe como una estructura Redondeada y empanada, semejante a un remo. Posee dos aletas pectorales planas, con tres o cuatro uñas, pero ninguna extrema trasera. Su piel gris o marrón es dura y se cubre con una pequeña cantidad de pelos cortos, mientras que el hocico presenta vibrisas. Se distribuye a lo largo de la parte este del continente americano, desde el sur de Florida en Estados Unidos hasta la desembocadura del río Amazonas en Brasil, pero dado que las subespecies se localizan en zonas geográficamente distintas, conviene describirlas. Techechus manatus Manatus está distribuido en la costa oeste del océano Atlántico, desde Bahamas hasta Brasil, donde incluye el Golfo de México y el Mar Caribe. Algunos países que lo albergan son México, Belice, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y en general las llamadas Antillas Mayores. Por su parte, Trechechus manatus latirostris se encuentra en el sur de Estados Unidos, aunque algunos individuos se han aventurado hasta las Bahamas. La especie adopta como hábitats, las costas, los estuarios, bahías, canales y los sistemas fluviales de más de un metro de profundidad y con temperaturas mayores de 21 grados centígrados. Pese a no acostumbrar a vivir en el alta mar, algunos manatíes de Florida se han alejado hasta unos 81 kilómetros de la costa. Los manatíes son herbívoros y normalmente consumen entre 10 y, y el 15% de su peso al día. Los investigadores han encontrado que se alimentan de unas 60 especies de plantas, pero los pastos marinos constituyen su alimento primario. De vez en cuando su dieta incluye peces y vertebrados pequeños. Manifiesta dos técnicas de alimentación: en una consume toda la planta hasta la raíz y en otra ingiere solamente las partes expuestas de la planta. Su comida es muy abrasiva y por lo que en sus molares son sustituidos una y otra vez a lo largo de la vida. Comportamiento Es un animal tranquilo y de nado lento pero ágil, puede nadar con soltura, girar e incluso recostarse de espaldas, no demuestra un comportamiento territorial ni defensivo ya que su hábitat pocas veces se introduce un depredador. Algunos individuos tienen la costumbre de migrar hacia aguas más cálidas en invierno debido a que su cuerpo es muy sensible a las bajas temperaturas. Un comportamiento curioso de la especie es el consumir las heces de otros individuos ya que así obtienen información sobre el estado reproductivo. de reproducción de Chichus manatus es polígamo y a pesar de su comportamiento solitario forma grupos de apareamiento en época reproductiva. Estos grupos temporales se forman durante un periodo relativamente prolongado y algunos científicos presumen que pueden percibir el estrógeno u otros indicadores químicos de perspectiva sexual. Las hembras son maduras sexualmente cuando tienen unos 5 años de edad. Se reproducen exitosamente entre los 7 y los 9 años con posibilidades de éxito reproductivo a partir de los 4 años de edad. Y una vez preñadas registran un periodo de gestación de 12-14 meses. La hembra tiene una cría o cuando mucho, dos. Ella y su descendencia constituyen la unidad social básica de los manatíes. El pequeño es cuidado hasta alrededor de los dos años sin la intervención del padre. Amenazas y conservación. La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga a Trechechus manatus como especie vulnerable, pero tanto trichechus manatus manatus como trichechus manatus la tirostris se clasifican como subespecies en peligro de extinción, cada una con menos de 2.500 individuos maduros. La lista de amenazas que tiene que enfrentar incluye la pérdida de hábitat y de zonas de agua cálida, colisiones con embarcaciones captura incidental, contaminación de hábitat, aplastamiento por estructuras de construcción humana, caza, desastres naturales y ecoturismo, entre otras. La buena noticia es que la especie se encuentra protegida por el plan de recuperación del Manatí, Manatí Recovery Plan de Estados Unidos con la intervención de evitar el descenso de la población. Además están protegidos por la Ley de Protección de Mamíferos Marinos de 1973 y por la Florida Military Sanctuary Act de 1978. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.